¿Qué dicen el parche explorador? ¿Todo bien o no? Soy Manny Bueno, hoy un videillo para mostrarles eh, Cómo subir a Montserrat en general Pero pues le vamos a meter ahorita las luces de navidad en época de COVID Entonces, eh, pues vamos a ver cómo subimos y, y grabamos las luces de navidad y todo allá arriba en Montserrat Entonces, eh, peguémosle Bueno, por allá está la subida peatonal, por allá, por acá es la subida a otro de los sistemas de transporte, pero está cerrado. Bueno, aquí llegamos un poquito temprano, aún no perdió esta iluminación. ¿Ven? En está un parqueadero, donde pueden dejar el carro. Bueno, acá está la salida a Montserrat, entonces hay que hacer esa fila, entonces tienen tapabocas, entonces ahí está la entrada al teleférico y el funicular, que es una entrada prioritaria. Aquí y acá estarían las tarifas. Por su seguridad. Para subir. Para la vale portada de las fiestas. 13.000. 15.000. Vamos a ver, 13.000 cada viaje. Claro, subir y bajar, bajar son 26 dólares. Día de hoy tenemos servicio del funicular. Y ahí y está, está la exclusión y bajar. Y por ahí está la entrada para tomar el funicular. Vamos para adentro. Estamos en Montserrat. viendo la iluminación, navideña no <tose> El que se y allá abajo se ve un botón, no sé si lo la Tan gracioso dijo el alemante Mira, eso está una buena buena buena buena Porque mira Porque mira Y ya tenemos a Bogotá. Banana <laughs> <Não, não, não. laughs> <Não, não, não. laughs> para ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bueno Ahí les dejé el rolis Por Monserrate está muy Bacano, se lo recomiendo Ya saben cuánto cuesta subir y bajar Ahí en Monserrate hay Restaurantes, ustedes tienen que reservar No me acuerdo ahorita el nombre de los restaurantes eh, Voy a poner abajo en la descripción El link de Monserrate Para que ustedes entren y ahí pueden reservar Y reservan el restaurante Hay uno de comida, creo que es Italiana o Francesa, bueno no sé y hay otro de comida nacional, igual hay que hacer reservación para que les eh, para que los dejen subir y bueno, si quieren volar el dron, para poder yo volar el dron ahí en Monserrate pues obviamente eh, un, tuve que decir que sí, que está registrado ante el área Civil que tengo permisos de vuelo, que tengo seguro entonces si van a volar el dron en Monserrate deben pedir permiso a la entrada Porque eh, para los que quieren ir a volar el dron allá, eh, creo que ese dato les sirve y bueno... A ver qué video nos parchamos la otra semana, no olviden suscribirse, darle like, comenten abajo lo que quieran y eh, bueno, nos parchamos la otra semana. Gracias por ver el video amigos, no olviden suscribirse. Bye, bye.